Ah, a darle apoyo don Miguel? a don miguelo qué le motiva sí, sí, mismo porque eso ellos lo están haciendo muy mal eso, eso no está posible que ellos hagan eso aquí en este país usted viene aquí con sus hijos sus sí, hijos sí vine a apoyarlo a él sus Uso... hijos son seguidores de don miguelo sí bien ahí escucharon ustedes vieron ustedes una